El pueblo cubano rinde homenaje al 66 aniversario del asalto al Palacio Presidencial y toma de Radio Relot. Ese día, 50 jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, irrumpieron en el antiguo Palacio de La Habana para justiciar al tirano Fulgencio Batista, quien imponía una despiadada dictadura. Las acciones de este día demostraron la disposición de luchar con todas las fuerzas contra la tiranía. Con un matutino especial en la sede del Comité Provincial del Partido, los granmenses rememoraron la efeméride, momento donde recibió el carné militar en sus filas una de sus trabajadoras. Entre dramatizados, música y sentidas palabras en memoria del hecho histórico, el vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales refirió al compromiso de las nuevas generaciones con los héroes y mártires de la patria. Nosotros... Los estudiantes universitarios, al igual que esos jóvenes comprometidos con la historia, estaremos presentes en el combate de hoy, que es la continuidad de la revolución y de la preservación del socialismo, realizando el voto por todos este próximo 26 de marzo en las urnas los jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria y la Enseñanza Media engalanaron las calles Bayamesas con una bicicletada bajo el legado de José Antonio Echeverría, patentizando este hecho como uno de los acontecimientos más significativos de la época que los cubanos recordamos con orgullo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.